Un momento de relajación antes de venir a lo que es en serio, el ensayo. Ok, bueno. Uh, ok, bueno, comencemos con el ensayo de Virus Beethoven fuera para allá, playerita. Ahí te la rujo. ¿Quién lo diría? Uh, uh, uh, uh, uh. Sonata patética. Aquí está, señores. Las notas de Virus Beethoven. Y pues, para ello no será falta como tal. Pues, o sea, un violín para y será falta. ahí voy bien, las notas no se tan mal ahí viene lo bueno No sé cómo hacer el do sostenido. Al... No sé cómo hacer el do sostenido aguda en una soprano. Parece que en la flauta no me mal. Vamos a ver cuánto realmente aprendí de la partitora. Bueno, ahí tienen el avance con flauta. Ahora vamos con el violín. Como no, no lo he sacado para nada. Así que eso quiere decir que hay que al final esta belleza. Esta... God, se me olvidó cómo hacer el tono del violín Así viene lo bueno. Gracias. Dar hasta allí, porque todavía es más difícil esta parte. Es tan tan tan tan tan tan tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, vemos cómo lo llevo hasta aquí. Uh. Listo. Así. Fin de la Bueno, como verán, los avances que tengo en las canciones, aunque no es mucho, al menos es significativo para mí. Porque ya vieron el asco de violista que llegó a hacer. Nos vemos y hasta la próxima.